Bueno gente, acá estamos iniciando el viaje hacia la ciudad de Tres Arroyos y sí, acá este hermoso paisaje nos va a acompañar los próximos por lo menos 350 kilómetros, nos encontramos allá en Tres Arroyos. 350 kilómetros después, llegamos, acá estamos entrando, no se asusten, esta es la parte de la ruta, recién, recién, recién estamos entrando a Tres Arroyos, ahí vamos viendo en estas distintas secuencias, eh, como... Cómo llegamos, un día de lluvia, eh, estaba feo. Y, y nada, y el camión ese que nos iba tapando toda la vista, pero bueno, tratamos de ir más atrás del camión para poder ir eh, descubriendo la ciudad poco a poco, porque yo tampoco la conocía, era eh, la, la primera vez eh, que iba y, y de golpe se empezó a transformar el paisaje y se empezó a ver más bonito más ordenado una ciudad muy limpia una ciudad muy cuidada se nota eh, ahí van a ver tuvimos, me hicieron frenar de golpe casi me paso el semáforo en rojo todo por estar hablando con ustedes Casi, casi, volví para atrás porque, nada, una multa no correspondía. decir que no había nadie, pero casi lo pasó en rojo, ¿eh? Y ahí en, en esa parte de la ciudad eh, ya se empieza a ver la plaza principal. Tuvimos que dar toda la vuelta, ahí... Quiero agradecer muy especialmente a Rosana que mientras yo manejaba ella iba grabando. Esta es la ciudad vista desde arriba, fíjense qué orden. Es bien una ciudad de Tauro. Bueno, ahí estamos gente. Eh, es muy lindo, muy, muy lindo el desarrollo. Es muy lindo. Eh, el centro, les mostraba antes, miren qué lindo que se ve para aquel otro lado. Ah, ahí estoy yo en el medio. <ríe> bueno, pero nosotros no nos vamos a quedar acá en la ciudad. Esta es una eh, es eh, ciudad chica, pero es una ciudad. Eh, y no nos vamos a quedar acá ahí atrás el edificio municipal y la iglesia eh, vamos a ir a Claromecó que pertenece a Tres Arroyos y, y entonces ahí sí eh, eh, mañana seguramente les voy a mostrar eh, algunas vistas más lindas porque tiene Claromecó tiene mar y es más tranquilo Hoy voy a transmitir desde allá, desde Claromecó eh, Bueno, nos vemos más tarde Y ya estamos en el auto vía Claromecó eh, Mucho no se ve, ahí falló la grabación de la camarógrafa Rosana Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos Ya llegamos a Claromecó eh, donde vamos a estar ahí está eh, la, la entrada a Claromecó que es el balneario de, Tres, de la ciudad de Tres Arroyos y ahora vamos a eh, la próxima parada ya es en la cabaña donde nos vamos a quedar hasta mañana hoy a las 18 horas hoy sábado 6 de agosto eh, vamos a transmitir desde la cabaña bueno ahí estamos con el paro de fondo para que vean que estuve acá con ustedes acá un amigo hola amigo hola hola amigo cómo estamos bien bien papi qué pasó oh, y está lleno de pintura bueno eh, nada acá estamos eh, hay algo, dice Armada Argentina, para clomeco, horario de visita, miércoles a sábado de 9 a 12, o sea, llegamos tarde. Hoy no se puede, eh, pero en algún momento vamos a venir. Vamos a volver a esta ciudad de Tauro, no, de Tauro, dije. Tauro, ascendente eh, cáncer y luna en Aries donde tenía el sol la ciudad anterior que estuvimos, en Tandil eh, esta tiene la luna, luna en Aries ahí tenemos un día feísimo, nos tocó bueno. y después del faro le tenía que mostrar esto, vinimos a tomar un cafecito acá nos tomamos un cafecito con unas medias lunas eh, y nos dejaron entrar a a Antonia Felipe que lo trajimos en este viaje eh, claro estábamos solos eh, o casi solos eh, la verdad un lugar muy muy lindo para descansar unas playas preciosas preciosas en verano debe ser muy lindo andar por acá Bueno, y sí gente, esta es la carta de Tres Arroyos. Bueno, por acá me parece que hay tiros, hay que tener cuidado. Eh, tres Arroyos nació el 24 de abril de 1884 a las 12 del mediodía, estimamos. Ya les expliqué por qué usamos ese horario eh, en. Eh, cuando es eh, la fundación de una ciudad eh, y no se tiene el horario preciso bien eh, eso quiere decir que eh, es Solentauro, por supuesto y como ya habrán visto en algunas imágenes de lo que ya les mostré tanto Clarecó, eh, tanto de la ciudad de Tres Arroyos como Claro Mecó eh, Tiene eh, Tiene todo de Tauro ¿Vieron? Eh, es esa foto panorámica Que no es mía, eh, la saqué de internet eh, Que se ve Toda la ciudad eh, Desde arriba así Y es así de ordenada Es así de limpia Es así la plaza eh, Es eh, maravilloso. Pero después vas a Claromecó que pertenece a Tres Arroyos pero que está sobre el mar. Tres Arroyos es una ciudad que está metida a unos 60 kilómetros hacia adentro de la provincia de Buenos Aires y entonces vas a Claromecó que pertenece, es, la, es una de las tres playas Orense, Reta y Claromecó que pertenecen a, a Tres Arroyos y y te encontrás con eso, con una entrada muy bonita, digno de Tauro, digno de ese eh, Neptuno en Tauro, una entrada que te invita a, a entrar, ustedes me vieron, ahí eh, les hice uno de los vídeos, eh, y después adentro es muy familiar, eso ¿Sí? es el ascendente en cáncer ¿Sí? y es una ciudad justamente para pasarla bien para eh, ir como estuvimos ahí mostrándoles un café frente al mar ahí estuvimos tomando un, un cafecito bien caliente porque hacía mucho frío en verano debe ser un lugar muy lindo para ir y disfrutar mucho en familia eh, esa luna en Aries le da fuerza, le da empuje eh, y, y, y es una ciudad fácil de quererla ¿sí? tiene un, un magnetismo especial tiene ese Júpiter en casa uno, ¿sí? en cáncer. Entonces, eh, es algo así como, eh, como nos pasa con las mamás, ¿no? Eh, ese ascendente en cáncer sería un poquito las mamás. Eh, uno va a la casa de las mamás y, y se descansa en ese lugar. Eh, la pasa bien, pero es un rato, después nos volvemos. Eh... No es una eh, ciudad para, eh... Eh, para que se quede a vivir todo el mundo, tres arroyos, eh, de hecho es una ciudad muy pequeña en población, eh, la ciudad en sí eh, y, y es una ciudad que invita de alguna manera por esa casa nueve en, en Aries y esa luna en Aries eh, invita a, a hacer eh, libre ahí adentro, a uno no tener que andar eh, vestiéndose de tal forma o de tal otra para salir o para ir acá o para ir allá, o sea, simplemente salir, esa, esa casa nueve eh, en, en Aries, con esa luna en Aries, le da también ese toque de bohemia. ¿Sí? A pesar de la, eh, lo bonito, lo ordenado que le da ese sol en Tauro, en el Medio Cielo y dentro de esa casa 10, eh, ese Neptuno, es una ciudad que me gustó, es una ciudad que me gustó, me gustó astrológicamente, no viviría ahí yo en particular, eh, a pesar de que, eh, bueno, laboralmente me iría bien, mi sol está dentro de la casa 6 de, eh, de Tres Arroyos, pero eh, yo no, eh, no viviría. Eh, bueno, esto así rapidito, ya lo hablamos extensamente la carta de Tres Arroyos, pero quería que estuviera acá... Eh, en esta y eh, después de, de haber tenido el encuentro con ustedes hoy sábado 6 de agosto del 2022 eh, salimos a dar una vuelta y ya estaba oscureciendo y miren cómo se veía eh, la playa cómo se veía el pueblito de Claro Mecó porque es un pueblito una ciudad chiquita eh, anduvimos recorriendo un poquito y ese cielo que me quedé con muchas ganas de que se pudiera ver bien Estaba todo estrellado, en ese momento se habían disipado las nubes y se veían tantas estrellas Tengo que conseguirme una cámara verdaderamente profesional para mostrar eso Bueno, ya dormimos, ya descansamos y ahora sí estamos iniciando el viaje de regreso, 357 kilómetros hasta casa, nos volvemos a ver en el próximo destino.